Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales. Estamos en un aniversario más de la vida artística de Langaruto y Cucaracho. Y en esta oportunidad con Giancarlos Mesa, también invitado a, estos, a esta celebración tan especial de estos dos grandes trovadores colombianos. Giancarlos Mesa, un abrazo y, y bueno, celebrando también con Langaruto y Cucaracho. Sí, claro, muy, muy buenas tardes. Orgullosamente estar aquí compartiendo con los amigos Langaruto y Cucaracho. ...en este día especial, que son 15 años de, de compañía... ...los dos estar en su proyecto artístico. ¿Desde cuándo se conocen y han actuado juntos? Eh, ya hace, hace ratico, pues hasta el momento no hemos compartido así tarimas ni nada... ...pero esa es la idea, ¿no? Muy bien. Bueno, cantante de música popular... ...cuéntanos <risa> sí, sí. un poquito de su vida artística. Mi vida artística, claro, sí señor. Bueno, Giancarlos Carlos Mesa, con el alma. Eh, bueno, vamos trabajando... Unas excelentes canciones que hemos sacado eh, Y ahí vamos avanzando poco a poco la ¿En qué parte de del país es, ya Carlos? Yo soy del de, Magdalena De la Sierra Nevada de Santa Marta Ah, qué linda tierra colombiana Tan representativa a nivel mundial Y que hay que cuidar mucho precisamente la Sierra Nevada Sí, claro, el ambiente, el... el todo lo que es el agua eso es una zona cafetera también productora de estirpe indígena tiene sí. sociedad se asocia con ellos sí claro sí señor ahí están los los cog y los arhuacos la sierra todos y conoce gran parte de la sierra sí claro sí señor ah bueno perfecto y bueno cómo le da por, por cantar música popular y no se inclina por el vallenato que más de, de esa parte no sé pues Siempre me ha gustado, he tirado más por el arte de la música popular Ok, ¿y seguidor de qué artistas ha sido desde siempre? Eh, Luis Alberto Posada, El Rey, En Paz Descanse, Dario Gómez, Jason, muchos, muchos artistas Bueno, ¿y de los internacionales? Antonio Aguilar, Javier Solís, Antonio Aguilar Vicente. primero, primero que todo Antonio Aguilar mucho para la costa se escucha Antonio Aguilar por sí, claro. ser tan alegre También ya se nos fue hace ya 15 años el maestro Antonio Aguilar ¿Cuáles son sus canciones que está promocionando en la plataforma YouTube? En el momento la principal es una titulada que se llama Por Amor Por Amor de Carlos Mesa eh, Tengo como puedo olvidarte, así soy yo Le fallé pero la amo y voy a beber por ella Muy bien, compositor de estas canciones ¿Quién? Eh, Aquiles Quijano Ah, bueno, ¿y él ya ha compuesto para otros artistas o solamente le compone usted? No, sí señor, él ha compuesto ya por ahí, si no soy mal, a Grupo Tornado, a Grupo Dominio eh, Ha trabajado con Oilenao, con Libardo Ruedas creo que también si no estoy Claro mal. que sí, sí ¿Y señor. se presenta con pistas, con agrupación? Pista y agrupación, como, como pidan Muy bien, ¿está <ríe> radicado en Bogotá o...? ¿O visita su tierra con regularidad y también canta por allá? Eh, bueno, en mi tierra pues he ido varias veces, ya tenido la oportunidad de ir. Eh, pues por allá es un poco difícil por lo que hablábamos, eso, eso es una cosa y te inclinas más por el vallenato. Aunque gracias a Dios tenemos el apoyo de... De que también me han apoyado mucho allá mi gente de la Sierra Nevada de Santa Marta. Muy bien. ¿Proyectos que vienen para este fin de año y el año venidero? Sí, señor. Ahorita ya estamos trabajando en una canción que se llama Pasión Equivocada, que ya muy prontico, si Dios permite, está en las plataformas. Muy bien. ¿Nos puede adelantar un poco de esa canción? Olvidarte no ha sido tan fácil. Bueno, ay, Aquí acabó la historia entre los dos Por tu amor no quiero hacerme más daño Hoy me doy cuenta lo idiota que fui Porque yo perdonaba tus engaños Esa es un adelantico. Claro que sí, ¿y le va a hacer video a esta canción? <risa> sí señor, ya también ya está montado el video Ya, Si Dios permite, entre muy poco sale Muy bien, pues le deseamos Muchos éxitos y el agradecimiento de Langaruto y Cucaracho por estar aquí presente precisamente en un aniversario más de actividades artísticas de este dúo espectacular del humor y de la música. Claro que sí, quiero enviarle eh, un saludo a todos y totalmente agradecido por la invitación de Langaruto y Cucaracho en sus 15 años de trayectoria artística. Muy bien, Giancarlo Mesa ha estado con nosotros aquí en este encuentro en el aniversario de Langaruto y Cucaracho, con gusto y cariño para la Superior Estéreo y OZ Producciones Otoniel Zapata, muchas gracias. Gracias a ustedes, que Dios me los bendiga. Con todo gusto, hasta pronto.